Las instituciones que han hecho posible que, que esta exposición, este seminario y todas las demás eh, actividades que vamos a, a realizar sean posibles. ¿no? Primero la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, ¿no? que gracias a una subvención de ellos pudimos eh, traer la exposición. Eh, voy a agradecer a, las otras, eh, a los otros dos museos o dos centros que han acogido o van a acoger la exposición, como es eh, el Museo Lunes de Encartada. Eh, y, la Casa de la Paz de Ayete es decir, esta exposición eh, llegó el año pasado hasta, o hasta ahora en, en, en el Museo de la la Carta de Malmaseda, estará aquí en Guernica hasta abril del 2016 y de abril a junio, si no me confundo estará en la Casa de la Paz en, en Ayete y también, bueno, es posible eh, por eh, la capitalidad europea, San Sebastián 2016 ya que eh, esta exposición y esta actividad, ¿no? Se centra también dentro de un programa importante eh, que tenemos con, con la capitalidad, que se llama La Marcada Artivista. Eh, es, un, es un programa que hablará de activismo, arte, terapia, etcétera, que no estamos haciendo solos, que estamos haciendo <tose> junto, junto con Dominica Gogoratus, y que hoy, como quien dice, es el primer hito de este programa, que casi tendrá una actividad eh, mensual esta empieza aquí en Guernica ¿eh? y seguirá, habrá otra, otra réplica de, de esta de artilleras más, eh, más grande en febrero de la que ahora os voy a hablar. Bueno, igual por poner un poco en contexto cómo, cómo nace la exposición y cómo nace un poco la idea de traer esta exposición aquí, decir que yo conocía a Roberta hace año y medio así en Irlanda del Norte porque me invitaron a, a dar una charla en un proyecto que tenían allí, de un proyecto europeo, INCOR, en el que les interesaba saber un poco qué se había hecho en otros lugares del mundo. Allí tuvimos oportunidad de, de conversar y ella me, me explicó un poco la idea y todas las exposiciones que con estos textiles se estaban llevando a cabo en, en diferentes lugares del mundo y a mí me pareció una oportunidad muy bonita para abordar estos temas también aquí en Euskadi, no tan necesarios y bueno, otra manera de a través del textil, a través de la postura, a través de la conversación más pausada, ¿no? Pues poder eh, trabajar, entonces bueno, si sí es verdad que tengo que reconocer que esta yo quiero que sea una excusa para que luego podamos hacer una exposición de Arquilleras de Euskadi en unos meses, es decir, que sirva ¿no? para que se pueda crear un taller, que nosotros vamos a, vamos a hacer un taller todos los jueves de 6 a 8 aquí en el museo, es decir, toda la gente de la mitad de los alrededores o de cualquier sitio que quiera venir todas las semanas, o que cada 15 días o cada 3 semanas aquí va a poder participar, y nuestra idea sería un poco que reflexionemos un poco en torno pues, eh, a la violencia, al conflicto vasco ¿no? y que podamos tener nuevas de, de, de esta después de esta, de esta actividad. ¿no? Eh, decir también, pues eso, que como hemos comentado, no hasta más Malmaseda, estará en Yernica y luego va a ir a Donosti, es decir, que hasta junio va a tener un peligro largo por diferentes eh, lugares de Euskadi. Y también eh, nos parecía importante eh, hacer un segundo encuentro de arpilleras. En el año 2011 se hizo un primer encuentro de arpilleras, un foro de arpilleras en eh, Cataluña. Eh, no sé que luego va a venir, porque he ido al aeropuerto, pero la desviamos a por la niebla y llegará poco más tarde. Nos explicará luego un poco todo el trabajo que desde Cataluña, desde San Roque y desde otros lugares se han hecho el tema de las arpilleras y nos pareció una idea bonita hacer un segundo foro de arpilleras aquí en Euskal entonces nuestra idea, ya tenemos las fechas y bueno, estos días nos toca trabajar un poco más profundamente en el programa que ya está bastante esbozado pero bueno, os lo así un poco será del 26 al 28 de febrero en principio nos gustaría que fuera a, además de Lernica y en Donostia pues si es posible también un día en Bilbao para abrir un poco las posibilidades ¿no? y... Sin más, paso la palabra a Roberta Bacci, que ya es la comisaria, el artífice de que estemos hoy aquí todos, ¿no? y que las artilleras estén también aquí. Bueno. Un gusto estar con colegas, compañeras, amigos. Quiero explicar que el INE solo habla inglés, pero por lo menos en lo que refiere a mi presentación vamos a cenar juntos esta noche y luego a hacerlo en inglés para no tener que ir traduciendo. Pero algunas cosas que ella quiera saber, tendremos que usar un poco de apoyo para ayudarla. Dime, Sonia, bueno, si os parece, después de la presentación de roberto hacemos una, una presentación un poco de dónde venimos cada una, ¿vale? Para, para cada uno, para, y si os parece también, eh, nos gustaría sacar algunas fotos y, y grabar algunas partes, pero más de la presentación, no de cuando hagamos luego hablemos más cosas que hay en ¿eh? las presentaciones que luego es una mano que se puede robar. hay gente que no ha podido asistir a la escuela. Sonia ¿tú entiendes cuando hablamos lento? ¿comprendes? ¿we understand when we... a little bit, yes, a little bit. I'm fine. then we will join this evening because we are in the same room there and the that's fine yes. Quiero empezar simplemente por decir que ojalá tuviéramos todas las artilleras aquí, porque vamos a hablar de las artilleras, pero las artilleras van a hablar por sí solas en la exposición de está abajo. Entonces iremos en algún minuto, la veremos y iremos viendo las resonancias entre de lo que vamos a dialogar acá y lo que está abajo. Y tú nos contarás la experiencia de vivir con la exposición durante seis meses. Sí lo que es y trae esos muñecos que agregaremos acá ahora, para hoy día pensamos que mi tema era la relevancia del testimonio textil en la construcción de paz y, me, y quiero especificar que voy a hablar de testimonio textil que se ayudará de palabras y si tenemos las etiquetas pero la clave está en por qué textil y por qué no otra forma por qué no un video o una entrevista, tal vez del mismo encuentro eh, de que consiguieron parte de un equipo de advisor de, de consejeros de, de un proyecto grande, logramos en la Universidad de Alsted consignar después de muchos años que un testimonio textil tenía el mismo valor que un testi testimonio oral y por lo tanto, en los archivos generales sobre el conflicto de Irlanda del Norte se han incorporado 10 testimonios textiles de mujeres que no habían dado nunca un testimonio verbal, oral o de entrevista. Por lo tanto, fue un camino muy largo, 12 años, a poder consolidar este peso de lenguaje textil. Ahora, ¿qué es lo que muestran estas artilleras que nacen en Chile, pero que ahora hay en muchas partes? Muestran los hechos, las experiencias que han ocurrido en sus vidas, que han cambiado las vidas. Muestran el impacto de esos hechos. Y muestran también la perseverancia del de hecho en la vida. De decir que ese, esos tres elementos, por un lado, el hecho, el impacto y la perseverancia y la permanencia de ese hecho en la vida es lo que se logra en la cultura. ¿Y por qué textil? Porque, digamos, yo llego a lo textil después de trabajar cuatro años tomando testimonios de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de Chile donde eran testimonios que se tomaban sobre los hechos de violación a los derechos humanos. Se los iba quedando fuera eso que el familiar, el amigo, quería contar de la vida de esa persona que ya no está en hecho. Está ahí se puede probar, pero había esa necesidad, yo sentía que casi traicionaba de no poner esa parte del testimonio. Así que finalmente lo poníamos, pero después se destacaba aquello que era objetivo, que llevaba a la conclusión de los hechos y pienso que lo textil tiene gran importancia porque vivimos todos los días vistiéndonos es decir el bebé lo primero que recibe es un pañal es un cobijo y la familia le teje por lo tanto ese elemento de cotidianeidad es súper importante la primera es pensemos también que ese textil, como lo dice muy bien una, una persona en, en Chile que trabaja en tejidos blandos, es con que hacemos una agresión a los prisioneros le ponemos una venda textil, le ponemos un uniforme, es decir, no nos podemos restar de lo textil en la vida. Nos miramos estamos todos, por todos lados. Es como la comida es decir, en la comida tenemos también lo cotidiano por otro lado el textil logra creer y la podemos tocar y tiene todo ese valor digamos de tacto logra captar el tiempo y el espacio cuando ustedes bajen a la exposición van a ver que hay en tiempo, hora de trabajo textil pero también hay horas de elaboración de procesos horas de elaboración de experiencias de intercambios de socialización hay también horas de creación artística porque cómo ponemos algo tan terrible que nos pasa de una forma que no logremos comunicar conversaba con Carlos antes de venir acá antes de venir me volví a leer por tercera vez el libro sobre los testimonios del Sahara que están acompañados de imágenes de pinturas, es decir que el testimonio solamente escrito no logra captar ese momento, esa expresión, ese vivirlo en una palabra. ¿Y por qué aparecen, digamos, las artilleras en, en, en las exposiciones? Que yo he hecho exclusivamente por eso, por llenar ese vacío que la Comisión de Verdad no me dejaba expresar de ninguna manera. Estaban todos los libros, estaba el informe, la declaración, que fue muy interesante, muy profundo, muy serio el trabajo, pero yo sentía que me quedaba coja, faltaba algo muy fundamental. Y es así que... Por circunstancias de la vida, me voy a vivir a Irlanda del Norte, donde el conflicto, no se llama conflicto, se llama Big Troubles, los problemas. Y como problemas hay siempre todos los días, se minimiza Es como que no fuera tanto, pero es tan fuerte que los muros de, de Melfast crecen, no se van. Yo vivo en una comunidad de 3.000 personas y hay dos escuelas una católica y una protestante una con 18 alumnos y la otra con 25 y el bus lleva a unos primero y a otros niños después es decir, ¿dónde el conflicto ahí? entonces la pregunta que se le hizo es ¿qué podría aportar o qué otra visión podría dar para trabajar tal vez de una manera distinta de troubles? Yo partí por decir, hablemos de conflicto. Y partimos de conflicto y usemos lo textil, porque yo sabía, habiendo 400 años de colonización inglesa en la isla, tenía que haber mucho textil. Es decir, era, era obvio que los ingleses habían traído la costura, lo textil, y, y el clima que obliga a estar adentro, que tenía que haber costura. Es que no había discutido pues, sobre conflicto pues hice el desafío de nueve meses de buscarlo y lo encontré, y se expusieron. Y desde ahí nace, digamos, esto fue en el año 2004, el proceso de ir buscando testimonios textiles y después ya provocándolos. Es decir, ya no solo lo que estaba y guardado, y en el año 2008 se hace una exposición donde los textiles católicos se muestran en áreas protestantes, entre el medio de algunos chilenos y otros, para que la gente siga la ruta de las exposiciones, porque eran nueve espacios públicos, y no dónde están estos o están los otros, y no, no se decía de qué origen eran, sino que había que intervir. Y, inter y de ahí nace la formación de equipos de trabajo, porque ninguna de estas exposiciones es posible si no hay un equipo. Hay que compartir hay que compartir, aquí hemos trabajado, no hemos tenido mucho tiempo, pero hemos podido compartir intensidades y abrir espacios para el trabajo. Y tener esta exposición en Balmaceda, que es algo tan diferente acá y después lo que será en Donostia, ¿no? la idea es que si bien la exposición es la misma, básicamente, pero es totalmente diferente en las actividades asociadas, y en algunas piezas claves que han determinado lo que hubo en Balmaceda, que es una comunidad, y ahí tuvimos las Artilleras Indignadas, una exposición completa de Barcelona que se llama indignada para animar a la gente de Balmaceda a hacer sus propias cosas. Acá tenemos tres piezas que son muy especiales, que solo vienen acá, que es para construcción de paz, y el tema de la búsqueda permanente de la vivencia y la vida de los desaparecidos yo creo que me excedí en el tiempo, podría contar muchas cosas más pero tal vez no tenemos tiempo ¿sí? tenemos más tiempo, quiero decir simplemente que además de unir todo esto a esta exposición grande que se hizo en Irlanda del Norte en el año 2008 que se llamó The Art of Survival International and Irish Quilts Vamos a tener, en el año 2018, una réplica pero con mi entrega de mi colección completa de textiles al museo. De modo que ya no sea privado, sino que público. El hecho de que nos relacionemos en los, todos los espacios. Y es así como las arpilleras entraron primero por el lugar modesto de los centros comunitarios, y los grupos afines. Después fui a, a, a golpear la puerta de la embajada chilena y dije, bueno, si hemos estado proscritos y siempre estuve protestando frente a la embajada, será tiempo de pedir un reconocimiento al trabajo de las artilleristas chilenas y hacerlo adentro. Y así tuvimos, en el año 2010, una exposición de artilleras en la Embajada de Chile en Londres, Nueva York, en Berlín y Dublín, donde nos apropiamos de un espacio nacional, pero en un espacio donde no habíamos tenido entrada. Después nos fuimos a trabajar en, en la calle, hemos tenido exposiciones callejeras, instancias, y hemos trabajado mucho, digamos, los museos, como una forma de apropiarnos de la historia presente y trabajarla. ¿no? Así es que lo dejo ahí. Si sí, sí os parece, bueno, todos tenéis el, el programa, eh, la idea es un poco de dar presentaciones una media hora, Empezará Carlos, seguirá al INE, eh, luego tenemos una pausa café que la haremos todo aquí, eh, seguirá Carolina, luego vendrá José y eh, tenemos luego a Itchia y Es decir, que la idea es un poco acabar sobre las dos y cuarto, dos y media, luego tendremos también una comida en la que todos y todas estéis invitados que será también aquí ¿eh? y luego por la tarde, un poco de 3 y media a 5 y media, tenemos ese, esas dos horitas en las que eh, Roberta hablará un poco más, más en profundidad y también nos gustaría que Begoña nos cuente un poco su experiencia en la y también Sonia, que viene del Wave Trauma Center, de Irlanda del Norte nos cuente un poco su experiencia haciendo el y, INE y, y, y, sí. es decir, bueno eh, la cosa es un poco que hoy sirve un poco para tejer nuevas eh, colaboraciones y nuevas posibilidades de, de cara a, a los siguientes meses eh, y luego como veis en el programa mañana va a haber en talleres para ya empezar un poco a explicar un poco cómo se hace la los muñequitos eh, si os parece hacemos una ronda breve y rápida de decirnos nuestro nombre y de dónde venimos ¿no? y si queréis de, de, de venir, ¿no? Eso es. Hay dos personas que hablan en inglés, o sea que pero creo que podemos entender todos si alguien tiene algún problema para entender su representación. Y lo otro. We are going to, to tell our names and where do we come from. One presentation. Mm -hmm. Yo creo que nosotros nos hemos presentado ya. I'm Lynn Jenkins, I'm the director of a center in Toronto. ¿Entendido? Sí. Sí. Hola, yo soy Carolina Canas, de Chile, vivo en Canadá. También vengo con él, trabajo también en el centro, porque um, trabajamos profundamente con mujeres dentro del concepto de violencia de género. No, yo soy Ana de trabajo en el investigación en el departamento de derechos humanos. Yo soy Iman Sotiri, soy de la Vika, y llevo aquí temas de violencia, de género y resolución de conflictos. Yo soy Escarne, Daniela, eh, vengo de la pastora de la rinca, de la pastora San Fidel. Eh, trabajo con chavales eh, de 13-14 años, habitualmente en secundaria, soy tutora y la responsable del área de, de, de Ciudadanía. Soy Sonia, trabajo en el Vestrima Center y de muy bien. Hola, soy Iñaki Márquez, soy psiquiatra y vengo trabajando en, en ámbitos de investigación o en ámbitos de psicoterapia con, con población, con víctimas, personas afectadas por tortura, etc. Antonieta Pardo, vengo, yo soy chilena, pero vivo en Francia, en Grenoble, Vengo de la asociación que se llama Mirada, Mirada hacia los Derechos Humanos y trabajo en relación con varios museos, eh, el Museo de la Resistencia de Grenoble y otros eh, grupos. Y fui a la exposición <coughs> de Belfast en el principio del año y para mí fue una, un encuentro y una revelación muy importante. <risa> Eso, entonces, vengo para aprender muchas cosas. Bueno, yo soy Andrea Scherter, Trabajo en, en el Centro de Investigación por la Paz Goratus, de Boratus. Aquí también compañera de directora eh, María. Pero eh, también comparto aquí con eh, algunos, alguna, una historia con, compartida de, de militancia en el movimiento antimilitarista. Y sí, es un reencuentro también con personas que personalmente 30 años atrás en Brasil. Sí, ¿no? y... Unos cuantos años. ¿eh? Egunon, buenos días, soy María Ollanguren, guerniquesa, directora del Centro de Investigación por la Paz Guernica Bogoratus, que significa Recordando Guernica, constituido hace 28 años aquí. Eh, como ha mencionado Irache, colaboramos con el Museo de la Paz en un montón de actividades de investigación, intervención comunitaria y divulgación, en lo que vienen a ser temáticas de memoria, derechos humanos y cultura de paz. Bueno, yo soy Filipe Zavala, nací en Tolosa y ahora en he venido principalmente por interés personal. Yo no trabajo en el ámbito de los derechos humanos, pero me interesa. ¿Por qué? Pues porque mi hermano estuvo 12 años desaparecido, eh, le secuestraron en Bayona y en el año 83 y hasta el año 95 no apareció. Entonces eh, yo siempre he tenido un vínculo especial o una unión, no sé, con la gente de Chile y de Argentina y posiblemente es por eso, pues durante los años que estuvo desaparecido, pues era un caso diferente y sobre todo me une la gente que está aquí pues esa, soy chiquita eh, Hola, buenos días soy Inés Alistimuño y vengo de la capitalidad cultural Donostia 2016 y trabajo en el paro de la Estamos bueno, asociados en el proyecto que ha comentado Mirache de la embarcada artista eh, Yo soy Rocío Salazar eh, trabajo en, en una organización que se llama Baqueola. Y Vaqueola, eh, junto con las demás organizaciones que están aquí presentes, trabajamos cuestiones que tienen que ver con, con derechos humanos, eh, conflicto y convivencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica Padilla. Soy investigadora y estudiante doctoral en la Universidad de Oxford mi tema es la educación para la paz en contextos de conflicto armado pues especialmente en Colombia y me interesa mucho ver como alternativas para la reconstrucción de la memoria histórica que no revictimicen sino que habrá una <coughs> gran sensibilidad entonces me interesa muchísimo he conocido una experiencia parecida en Colombia y me interesa conocer esta experiencia en otro lugar por eso estoy acá. Yo soy Igoña, soy la directora de la Fábrica museo, realmente con la temática nosotros no tenemos nada que ver pero sí que es cierto que con el textil pues eh, bastante a raíz de, de que la exposición haya estado en, en el museo pues bueno, pues es un tema que me parece interesante y pues, por eso invito hoy a, a participar bueno, yo soy de Ancho Mugeta, vivo en la y trabajo, soy profesora de secundaria y bachiller en el centro de Granada. Y llevo un poco ahí para dar las clases en la área de traducción la mente de género. Bueno, eh, soy Carlos Martín Beristain, soy, bueno, estudié medicina y me dedico al trabajo, en, sí. he trabajado en diferentes países que han vivido conflictos armados con de derechos humanos, familias de desaparecidos, en, sobre todo en América Latina, un poco en, en Euskadi y un poco en otros países de África. Y hoy si quieres cansear, no sé que no. Buenos días, soy Doña Orbe y yo trabajo aquí ya mucho en el área de educación. Muy bien, pues le pasamos la palabra a Carlos, llevamos 15 minutos de retraso, pero bueno, eso es como muy habitual. Hablándonos de tejer eh, con el hilo de la memoria. Entonces, ¿sí? Y experiencias sobre el trabajo con los testimonios, la eh, reconstrucción de, de la memoria colectiva y en qué medida esto puede ser una herramienta de, de, de enfrentar las consecuencias de las violaciones de derechos humanos, también de luchar contra sus causas. Tal eh, empezar con una historia, cuando pues yo creo que todo, todo empieza primero por un punto que es un punto en el que nos pasó en Guatemala hace muchos años. En el año 94 estábamos para empezar un proyecto que se, se iba a llamar el Proyecto de la Reconstrucción de la Memoria Histórica y era una idea compartida con el Obispo de Guatemala, señor Gerardín y con dos, con dos o tres amigos más pensando en cuál podría ser una agenda de la reconstrucción en Guatemala en un contexto en el que se iba a firmar la paz parecía que se iba a firmar la paz y en un país cuya memoria estaba atada por el miedo o sea, la gente no se atrevía a hablar eh, si un espacio para que la gente pudiera compartir sus experiencias, dar su testimonio eso podría ayudar a enfrentar la situación ¿no? a veces dar el testimonio es la de pie. ¿no? Es la primera manera de vencer el miedo. Y tuvimos varias discusiones con la gente de la Iglesia Católica, con la que yo trabajaba entonces, con la Oficina de Derechos Humanos del la y fuimos a un lugar que se llama Nevaje, en la montaña, en el altiplano un lugar en el que el 80% de la población había sido desplazada, interna, o había sido asesinada. Y cuando empezamos a hablar, con el, sobre todo con Cura de Nevar, el cura de Nevar nos dijo: Miren, ustedes están locos, aquí o nadie va a, a dar su testimonio, aquí nadie va a querer hablar. Y tuvimos una asamblea, eh, y en la asamblea llegó un montón de gente, y uno de los ancianos se levantó y nos dijo: Es tiempo de hablar. Eh, y creo que todo empieza por si la gente evalúa que es tiempo de Ninguno de estos procesos se pueden hacer desde fuera, se pueden hacer eh, empujando a la gente a que diga cosas o haga cosas, sino abriendo un espacio para en, cuando la gente haga su evaluación de que es bien hablar, esos procesos se puedan dar. Hay una amiga que trabajó con ¿no? la masacre de Bojayán, una masacre de 119 muertos y tantos heridos un ataque de las FARC contra un grupo paramilitar que se escondió detrás de una iglesia ¿no? y tiró unas bombas, unas pipetas de gas que cayeron en medio de la iglesia que era donde se estaba refugiando la población de esa localidad que se llama Bojayá eh, las, la gente que empezó a trabajar que estaba ya acompañando a, las, a la comunidad de Bojayá cuando no eran víctimas de esa tragedia, de esa masacre pero y que siguió acompañando a ya después una, una gente de una pequeña organización que se llama Justicia y Paz había una amiga que tuvo que aprender a tejer ella no sabía tejer no tuvo que aprender a tejer porque porque el espacio en el que las mujeres hablaban de lo que les pasaba era el espacio de tejer cuando se juntaban dos veces a la semana a tejer entre ellas era también el espacio de hablar entre ellas de tener un tiempo diferente de construir un espacio diferente no solamente de hacer un tejido de tipo que fuera. ¿no? Y creo que esa es importante porque necesitamos encontrar los espacios para hacer eso posible. Eh, al margen de la expresión artística, estética, eh, narrativa que pueda tener el testimonio, hay un elemento clave que es cómo construimos un espacio en el que eso se pueda hacer, en el que eso se pueda dar. Si vuelvo a otra historia de Guatemala. Estábamos discutiendo con el programa de reparaciones, con lo que era hace unos años un intento de poner en marcha un programa de reparaciones decente, que finalmente fue bastante mediocre, en el caso de Guatemala. Eh, Estamos teniendo una discusión sobre cómo hacer una atención a las víctimas de violencia sexual y qué significaría recoger el testimonio de mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de la guerra. en el en una situación en la que muchas mujeres no se habían todavía atrevido a hablar. Ya habíamos documentado, así, algunos casos, pero había muchas mujeres que no se habían atrevido a hablar. Y cuando estábamos teniendo esa discusión con parte del equipo del programa de reparaciones, una antropóloga maya, maya, indígena, nos dijo es que ustedes van a los lugares, ustedes, los occidentales, ustedes van a los lugares y le ponen a la gente a hablar. Y... Y eso no se hace así. Entonces, ¿Y cómo, cómo están ustedes? ¿No? Entonces dijo, para nosotros lo importante es poner un contexto, poner una situación. ¿Y cuál es la situación para las mujeres víctimas de violencia sexual? La situación es el temascal. El temascal es una sauna, la sauna indígena. ¿no? ¿Cuál es el lugar en el que las mujeres se van a atrever a hablar de la violencia sexual? del temascal. Porque el temascal es el lugar del cuidado del cuerpo-alma. ¿no? es el lugar del lavado es el lugar de estar juntas es el, es, el, el, el tiempo, es el espacio protegido también ¿no? en el que no es señalado como centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual así que nunca las mujeres van a ir para, o muchas mujeres no van a ir por sentirse estigmatizadas entonces, es la creación de un contexto positivo y favorable que permite hacer un proceso ¿no? entonces creo que esos son como parte de los primeros pasos para para poder trabajar en algo en el que el testimonio tenga sentido, si tiene sentido para la gente. Y el testimonio puede ser una manera, decía antes, de, de quebrar el miedo, de ayudar a la gente a ponerse de pie, puede ser una manera también de poner en palabras algo que no... Que, que no, ...que no tiene sentido... ¿no? ...¿cómo se cuenta lo que es una desaparición forzada? ...se puede poner en palabras... ¿no? ...pero ¿cómo se entiende?... ¿no? ...¿cuál es el lenguaje que permite acercarte a una experiencia?... ...a veces ese lenguaje no es... ...es el lenguaje de la poesía... ¿no? ...una amiga que trabajó con... ...bomberos... ...sobrevivientes del ataque de las Torres Gemelas... ...que a su vez habían tenido... ...muchos muertos ellos mismos... ...en el proceso de reconstrucción... ...en el cielo de las víctimas amiga que se llama Paula ¿no? que trabajó en el la Guerra del de Salvador empezó a trabajar con algunos grupos eh, bomberos y ex combatientes eh, veteranos de la Guerra de Vietnam con la poesía ¿no? porque la poesía es el único terreno en el que se podían expresar las cosas que de otra manera no son, se pueden expresar ¿no? y muchas de las cosas de las artilleras, o del dibujo o de la natación o del testimonio tienen que ver con cómo logramos un lenguaje que nos permita expresar y entender pues no solamente es expresar como un hecho individual muchas de las, de las formas del testimonio tienen una dimensión de diálogo, no son solamente para uno mismo, uno mismo tienen una dimensión social y a veces esa dimensión social es parte fundamental del sentido del testimonio una de las madres ¿no? si vais a El Salvador pues hay una persona a la que todo el mundo le va a decir la madre, ¿no? la madre Guadalupe que es una mujer de las comadres, de las mujeres de la asociación de víctimas de la guerra y familiares de desaparecidos y personas asesinadas durante la guerra, cuando hablábamos sobre la comisión de la verdad en El Salvador, ¿para qué iba a servir una comisión de la verdad? ¿Para qué tenía que servir una comisión de la verdad en El Salvador? Nos dijo, mire, nosotras sabemos, nosotras, las víctimas, sabemos, ellos saben, perpetradores, los victimarios saben lo que queremos es que la sociedad sepa y el testimonio tiene, hay una doble función a veces tiene una función para el mundo externo que la sociedad sepa también tiene una función para el mundo interno ¿no? porque a veces el testimonio te ayuda a recolocar las cosas que no has tenido el espacio para decirte a ti mismo a veces contarlo a otro es una manera de contártelo a ti mismo una víctima de tortura aunque ¿no? así ya que tiene un enorme impacto traumático en muchos casos debido por la situación de, de la, del hecho traumático sufrido de haber sido llevado al límite entre la vida y la muerte de haber sido sometido a la humillación o al terror extremo el, el hecho de narrar el hecho de contar ayuda a poner en orden las propias experiencias también ayuda a dotarlas de sentido ¿no? a tratar de dar sentido a cosas que no lo tienen y en esa búsqueda de sentido, que es parte de lo explicado y lo compartido por sobrevivientes del holocausto que escribieron sobre su propia experiencia, ¿no? eh, creo que digamos, esa función interna del, del testimonio también tiene de, un, un valor de, de poder reconciliarse uno mismo con sus experiencias. Y eso se da a caballo. Cuando hablamos de experiencias colectivas, que no son solamente experiencias individuales, sino que tienen una dimensión social y colectiva. Hay una amiga que se llama Diana Ortiz. Diana Ortiz fue una mujer que fue detenida, torturada, sufrió violencia sexual por parte de personal militar y de inteligencia militar de Guatemala, el año 91. Sobre, fue sacada una noche del lugar de la Escuela Politécnica, donde estuvo detenida desde un centro de torturas del ejército guatemalteco. Fue sacada de allá en un jeep, en un carro, a la noche. Y ese carro se paró en un semáforo y ella saltó del jeep y huyó. Y no, no la pudieron encontrar. A los, a los pocos días fue sacada del, de Guatemala Estados Unidos, donde es ella, ¿no? Es pues una monja norteamericana que trabajaba en Guatemala en ese tiempo, fue sacada por Monseñor Gerardi, el obispo, con el que empezó la historia y que habíamos hecho ese informe, Guatemala nunca más. Eh, esa mujer se presentó el año 98, si no estoy mal, a, la, eh, a una comisión de derechos humanos en el Congreso norteamericano para pedir la desclasificación de los papeles de la CIA que hablaban sobre Guatemala en el contexto de la Comisión de la Verdad que se estaba trabajando y la, el, uno de los congresistas le dijo ¿Usted ¿por qué viene tantos años después a pedir la desclasificación de los papeles de la CIA? y ella le dijo algo así bueno, eh, yo hace nueve años salí corriendo del tipo ¿no? mis torturadores me dijeron que si no perdonaba a, mis, a, a los perpetradores que iban a sacar un vídeo de las imágenes que más me humillaron y más me horrorizaron, las imágenes de su violación y que tenía que perdonarles cuando ella denunció que el tal Alejandro que era el agente de la CIA que había dirigido su tortura eh, ella fue Investigada, ¿no? ella, ¿qué había pasado con su violación? ¿Si había quedado embarazada? No fue investigado quién era Alejandro, la gente de la silla que dirigía el operativo de que ella fue víctima. Y ella dijo: Bueno, llevo nueve años, eh, hace nueve años salí del jeep, ¿no? y, y llevo nueve años tratando de dejar de correr. Ese trauma, llevo nueve años tratando de dejar de correr, es una expresión, que si quieres, es una metáfora de cómo el trauma ata la experiencia de la víctima a un pasado que no puede que no puede dejar atrás ¿no? y como el testimonio puede ser una manera de romper esa, esa manera de no poder asumir un hecho traumático y dejarlo atrás eso no significa olvidar sino significa tener capacidad de asimilar en ese contexto muchos de los proyectos de memoria colectiva ofrecen un espacio para que la gente pueda hacer un proceso así eso no significa que la gente lo vaya siempre a hacer ¿no? Hablen un espacio que no es solamente un espacio personal... También es un espacio colectivo... ...si Diana Ortiz necesitaba, en ese ejemplo... Eh, ...la desclasificación de los papeles de la CIA... ...significaba hacer algo social con un sufrimiento individual... ...es decir, mi sufrimiento, que no vale para nada más que, ¿tengo un valor colectivo, ¿para qué? ...para que se conozca la intervención norteamericana en Estados Unidos... ...o para que otras víctimas que no van a ser escuchadas que son las mayas, son las, las últimas de la fila en, en el mundo, sean escuchadas también a través de ese valor social del testimonio. Creo que nos jugamos un poco en ese doble espacio en el que la, esa memoria tiene esa función a veces más externa que interna, y dentro de esa, abrir espacios sociales para algo que no hay capacidad para... para contextos en los cuales, a pesar de que los hechos tienen un carácter social y político, no hay espacio social de reconstrucción. En, bueno, en muchos de los conflictos armados en los que a mí me ha tocado estar o acompañar o trabajar con la gente, la causa de, las, de los hechos es una causa social y política, pero no hay espacio social de reconstrucción, porque hablar es peligroso, porque las víctimas son estigmatizadas, porque a ver quién se atreve a abrir un espacio en el que eso se pueda hablar. ¿no? eso hace que muchas veces las víctimas tengan que guardar en su corazón su experiencia, porque no tiene un reconocimiento social. Y es en esta, en esta dualidad psicosocial en la que encuentra sentido para mí este trabajo de eh, la memoria. Incluso frente a cosas a veces que no se pueden contar, ¿no? o que se pueden contar de una manera diferente. A veces el lenguaje es simbólico, expresivo, eh, dice cosas de una manera tan contundente y tan reveladora que se convierte en un símbolo colectivo las madres de Plaza de Mayo se pusieron un, un pañal en la cabeza ¿no? un pañal de niño de niña en la cabeza ¿no? y ese pañal se convirtió en un símbolo de, de la defensa de los derechos humanos y de la lucha contra la desaparición forzada ¿no? más que solamente el relato del testimonio de la desaparición ¿no? el, más, ¿no? el hecho de, de la Día, hace unos un año más o menos terminamos un informe en Colombia que se llama La verdad de las mujeres lo pueden bajar de internet si, les, si os interesa un, un, un libro un informe hecho en base a mil testimonios de mujeres eh, víctimas de violaciones de derechos humanos ¿no? el temascal en el que se hizo ese informe ¿no? es decir el espacio en el que se recogieron los testimonios fue el espacio de la confianza entre mujeres del movimiento feminista del movimiento de mujeres que generó la posibilidad de que las mujeres se sintieran seguras ¿no? de que no iban a ser señaladas ni estigmatizadas ni no iban a tener consecuencias negativas por dar su testimonio y que iban a sentirse comprendidas por otras mujeres en una escucha única entre ellas ¿no? ese fue, digamos, el tema en ese contexto hicimos una cosa que creo que también es importante ¿no? que es, y a veces eh, digamos, la construcción de memorias, narraciones, símbolos o formas de expresión como las arpilleras o los dibujos o, la, o el testimonio, también es una forma de transmitir una historia en un lenguaje en el que el lenguaje puede reconocer esa experiencia. Pongo un ejemplo. Cuando estábamos, terminamos el informe de las mujeres, la verdad de las mujeres, siempre pensamos que sería bueno, que sería importante devolver esa memoria a las mujeres, los mayas dicen que los caminos son de, y de vuelta, si tú vas a preguntar es porque vas a hacer algo con eso, si vas a enseñar es también porque vas a aprender, ahí está la dimensión, nosotros habíamos recogido mil testimonios de las mujeres y estructuramos después un proceso de cómo devolvemos este trabajo a las mujeres, Obviamente eso tenía una función social, que antes decía de la madre Guadalupe, que la sociedad conozca. Presentamos ese informe en numerosos foros ¿no? sobre la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado, pero también queríamos devolvérselo a las mujeres. Hicimos todo un proceso de volver a las regiones donde habíamos tomado los testimonios, tratar de juntar al mayor número de mujeres que quisieran participar en esto. llegaron De las mil mujeres llegaron 340 más o menos, y eh, abrimos un espacio para esa devolución, para contarles cómo había sido el, había, el informe, qué es lo que tenía ese informe, y también para hacer, abrir un espacio de expresión. Y Una de las cosas que hicimos fue dar una tela, unas pinturas, unas lentejuelas, un hilo, para que ellas, en un momento de esos talleres de devolución, expresaran allá algo de lo que había significado ese proceso. Y una mujer, estamos así, en medio de... Una, una señora tomó una tela y hizo un perro, un perro. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué es, qué es este perro? No? Cuéntenme un poco qué significa este perro, cuál es la historia de este perro. No? Esa mujer había dado su testimonio al proyecto. Cuando había dado su testimonio, ha contado la historia de una masacre. Y cuando eh, ella estaba huyendo, habían matado a varias personas de su familia, ella estaba huyendo de su casa, tuvo que dejarlo todo, con su perro. Lo único que se llegó de su vida era su perro. Y cuando tuvo que subirse al bus ¿no? para huir de esa, de esa comunidad, el tipo del bus, el chofer, no le dejó subir su perro. Y el perro se tuvo que quedar allá cuando ella expresó la, el impacto de la violencia, dibujó el perro. Eh, y, y puso después unas letras abajo que decían el perro también sufrió. Bueno, es una expresión de la profundidad de una experiencia que no puede contarse de otra manera, tal vez en otras palabras. ¿no? Eh, discutiendo, compartiendo, digamos, la, la, a veces digamos el testimonio o la narración o el cuadro o la y era, también tiene una dimensión de, de compartir experiencias en, otros, en otras, que, en las en que nos miramos como iguales. Un día estoy trabajando con las mujeres de negro, las mujeres de negro en Bosnia, en Bosnia, en Serbia y en Croacia, compartiendo experiencias de trabajo con las mujeres de la Ruta Pacífica en Colombia. Estoy contando la historia de una mujer cuya ¿no? que había, que había hija había sido asesinada. Y esa mujer le, le dijo, bueno, él trabajaba con un grupo de mujeres y estas mujeres me dicen un día, bueno, ¿por qué no? Bueno, si puedes ir a atender hasta a la mamá de esta señora, de esta chica, ¿no? esta mujer de la, de, la, de la OFP, la Organización Femenina Popular, ¿no? sí, lo que se llama Barranca Bermeja en Colombia. Y tuvimos, bueno, fui varias veces a verle, ¿no? Pues yo no podía estar mucho tiempo allá, pero durante ese tiempo fui varias veces a verle y cada vez que visité Barranca fui siempre a ver a esta mujer. Eh, pasados como un año más o menos, cuando voy a verla, me dice: Mire, estoy preocupada porque la gente me está diciendo que yo no estoy haciendo el duelo. ¿Y por qué le está diciendo que no sigo vestida de negro ¿no? entonces no me he quitado el luto y la gente me dice que eso no es bueno que yo no estoy haciendo el duelo y digo, ¿y usted qué piensa sobre eso? Y me dice, ¿no? es que mire, ¿sabe qué? si yo me quito el, el luto cuando voy a la peluquería y, y hablo con las mujeres si voy de luto las mujeres me preguntan ¿qué te pasó? y entonces yo les puedo hablar de mi hija si me quito el luto, nadie me va a preguntar qué me pasó, nadie me va a preguntar por mi hija. No hay un proceso de congelación en el pasado, en esta mujer, ¿no? Lo que hay es, el luto es, una, es un símbolo de una violación de derechos humanos, de una presencia en mi vida, de algo que tiene que ver con esa dimensión también social, no solamente en mi fuero interno, ¿no?, sino también en esa dimensión colectiva, ¿no? Estoy contando esta historia al grupo de las mujeres de negro pues, vale, pues, sí, pues, Estamos mal de tiempo, ¿no? Estoy contando esta historia al grupo de las mujeres de negro Y ahí hay una mujer eh, que es eh, madre de un ex de un soldado serbio, conscripto, estaba haciendo la mili en, en el servicio militar en Serbia que eh, fue asesinado por la inteligencia militar serbia, porque vio dónde estaba Mladic. En el tiempo en el que Mladic, eh, en Mladic no se podía saber dónde estaba, hubo un tiempo en el que todo el mundo sabía dónde estaba y te contaban en qué cafés, en qué restaurantes iba, ¿no? pero hubo un tiempo en el que la presión internacional hizo que no se pudiera saber dónde estaba Mladic y este soldado. Es varios, hay varios casos así ¿eh? ...en Serbia... Eh, ...fue asesinado después de ver dónde estaba Vladic. ¿no? O sea, ...de ver algo que no, no, no debería haber visto... ...y esta mujer estaba allá... ...y cuando yo estoy contando esta historia... ...entre de la mujer vestida de negro... ...de Barranca Bermeja... ¿no? ...que no se quiere quitar el luto... ...para hacer presente a su hija... ...en un contexto en el que... ...se vuelve a pasar siempre la página... ...sobre la vida de los muertos y los desaparecidos... ...y no entra a formar parte de la representación... ...de la realidad de un país esa mujer se levantó y me dijo mire, esa mujer soy yo y esta dimensión de la identificación de la historia, ¿no? del testimonio de otra mujer de 10.000 kilómetros allá ¿no? en un contexto totalmente diferente me parece que es parte de la de, de una capacidad de resistencia ¿no? cuando uno, uno o una puede sentirse identificado con otros como iguales que nos muestran parte de una historia digna que a veces no ha podido nunca ser contada ¿no? que no ha tenido un espacio siquiera de reconocimiento creo que es parte también del espacio que se construye de esa manera ¿no? porque no, solamente, no son hechos o ser juntas ¿no? el, puedo tomarlo así, Roberta ¿no? el hacer juntas no es solamente una forma de expresión individual también es una forma de abrir un espacio y de un diálogo colectivo de verte en la experiencia de otras mujeres o de otros hombres de y también creo que esas, por terminar como la... Estoy tratando, diciendo ideas o reflexiones sobre temas que tienen que ver con el testimonio y su valor, ¿no? Manera. Eh, también creo que ayuda o puede ayudar a reconstruir historias fracturadas. Primero puede ayudar a superar problemas que el lenguaje no te ayuda a superar, ¿no? Yo estuve participando, facilitando un proceso de encuentro, en el caso del País Vasco, que se llamó experiencia clean ¿no? entre víctimas de ETA, víctimas del GAL, víctimas de la policía y la Guardia Civil, durante varios años, cuando, llegamos a, cuando la gente decidió que quería salir públicamente, hicimos un documento. En ese documento escribimos la historia, ¿no? y esa historia se escribió a pedacitos de lo que cada... Era un testimonio del grupo, no un testimonio de la violencia que cada quien había sufrido, sino un testimonio de la experiencia. De, de un segundo nivel, muy potente. Pero cuando estábamos escribiendo esa historia a pedacitos, eh, también nos topamos con el lenguaje. ¿no? Tú empezabas, ganchero, ¿no? tú empezabas antes hablando de conflicto. ¿no? Y cuando apareció la palabra conflicto, hubo reacciones. Hubo gente, no, pero es que aquí no hay conflicto, no, pero es que sí hay conflicto, no, pero es que la, ¿no? todas las discusiones políticas sobre... Cómo llegamos a las cosas. Eh, y tuvimos que cambiar parte de eso. Cuando nos pasamos a otro lenguaje, cuando pasamos a la traducción del texto ¿no? y leímos el texto, nadie tenía problemas con el texto. La traducción al euskera. Porque la traducción al euskera no estaba asociada a la representación de la realidad que a veces te impide hablar siquiera de lo que pasa. ¿no? Es decir, es un lenguaje, que es nos queda, es un ejemplo, pero de repente todo había desaparecido, o sea, de repente había problema hablando en castellano y de repente cuando hablamos en euskera no había problema. Entonces hay una representación de cómo el lenguaje puede poner las cosas, la expresión, puede poner las cosas en un sitio que hace el problema tratable, que no secuestra la experiencia con un lenguaje en el que no te sientes reconocido o que no sientes que te reconoce a ti, porque eso enfrenta la situación o hace que el problema sea intratable. ¿no? Entonces, si yo digo una, si yo hablo con un lenguaje ¿no? el, para los que somos aquí del País Vasco, si yo digo violencia terrorista, ¿no? mucha gente va a decir tú estás hablando de la violencia de ETA. Y si digo violencia política, mucha gente va a decir tú estás legitimando la violencia de ETA. Entonces, no empezamos o tenemos que empezar a hablar de la abstracción del metalenguaje que no dice nada. ¿no? o encontramos lugares de expresión que nos permitan hablar de las cosas como parte, o expresarlas como parte del de proceso de resolución ¿no? y creo que dos ideas más, ¿no? una cómo a veces el testimonio en, en, este, en términos de esta dimensión colectiva puede ayudar a dar sentido también a las experiencias individuales eh, un ejemplo colombiano, ¿también? cuando estamos en este proceso no ya de la devolución de del las experiencias del de informe de las mujeres. Y estamos en el proceso anterior, en el proceso de toma de testimonios. Hemos hecho que recogimos mil testimonios de mujeres y recogimos nueve casos colectivos, nueve testimonios colectivos. De nueve. Uno de esos casos es el caso de la Comuna 13. La Comuna 13 es un barrio de Medellín en el que se dio, se dio un operativo militar con tanques, con helicópteros artillados en medio de la ciudad ¿no? eh, por parte del gobierno de Univebel en contra del año 2000, 2000 pues esto, en contra de, digamos, de, para tomar el control militar de esa comunidad eh, ahí fue atacada una organización de mujeres que se llama AMI y el, estamos reconstruyendo el caso de había, que había pasado en ese operativo contra las mujeres contra esta organización de mujeres en ese en el ataque a la Comuna 13. Y la. Estamos reconstruyendo la historia ¿no? de los antecedentes, porque no todo empieza con la violencia, sino ¿no? de, de todas las otras vidas que se tenían antes, que tienen que ver con la identidad de las víctimas, más allá de víctima, ¿no? como persona con sueños, con ganas de hacer cosas con su vida, con su familia, sus hijos, lo que fuera. Y estábamos discutiendo sobre el caso, reconstruimos los pedacitos de las historias que cada una de las mujeres tenían sobre ese momento. ¿no? ¿Por qué? Porque algunas habían tenido que salir al exilio, ¿no? otras habían sido detenidas, habían estado en la cárcel, otras habían salido del barrio. Era la primera vez que estas mujeres se juntaban 10 años después, 12 años después, a compartir las experiencias de lo que había pasado, a reconstruir esa historia de lo que había pasado. Ayer tenía dos días. La líder de, esa, de ese grupo, ¿no? se puede decir, una mujer muy echada adelante, ¿no? muy fuerte, ¿no? muy berraca, que dicen allá, ¿no? muy valiente. Eh, cuando empezamos el segundo día, antes de empezar la segunda sesión, la sesión del, del domingo, tomó la palabra y dijo: Es la primera vez que he dejado de sentirme porque llevo 12 años sin tenerme culpable por la muerte de mi hijo. Es decir, en todo el, en la, en la posibilidad de una reconstrucción colectiva que permite situar las cosas en un sitio. La culpa a veces ocupa el espacio del sinsentido. ¿no? Cuando una cosa no tiene sentido, la culpa va a ocupar fácilmente ese espacio del sinsentido. Cuando hay un contexto de impunidad en el que no, no se pone la, just, la justicia, no pone la responsabilidad, es muy fácil pasar a la culpabilización. Y a veces la culpabilización es una estrategia represiva, se culpabiliza a las víctimas de lo que les ha pasado. ¿No? Y creo que el testimonio y poder rehacer esa reconstrucción colectiva también ayuda a situar esta búsqueda de sentido de una manera más constructiva, a veces a liberar una imagen negativa de uno mismo o de uno mismo, mucho más en el caso de las mujeres en el que tan frecuentemente se les ha culpabilizado o se les sigue culpabilizando de la violencia sufrida en muchos contextos. Y otra cosa que yo creo que es importante ya para terminar, es otra historia sobre Guatemala, de cómo la memoria a veces puede ayudar a reconstruir relaciones fracturadas por la violencia. Esta es una comunidad que se llama Samán, es una comunidad de refugiados que estuvo refugiado en México 12 años del año 80 al año 92 en el año 92 regresaron de México a Guatemala y crearon esta comunidad que se llama Saman cuando llegaron a esa comunidad la tierra, esa finca estaba ocupada por un grupo de familias que se llama Iscamán. ...que eran ocupas ilegales de esa finca... ...y cuando llegaron los retornados... ...le dijeron, bueno, si ustedes se quieren quedar aquí... ...tienen que quedarse integrándose en la comunidad... ...aquí no puede haber dos grupos... ...se integran o si no se tienen que ir... ...y la comunidad de Iscamán decidió quedarse... ...integrarse... ...estábamos un año después de ese proceso... ...un año después de ese proceso... ...llegó una patrulla militar a la comunidad... Dijo que quería que le invitasen a la, a, la inauguración, a la conmemoración que se iba a dar ese año. Eso violaba los acuerdos de retorno, que decían que no podía haber presencia militar en la comunidad. Y cuando la gente salió, los militares dispararon, mataron a 11 personas, incluyendo dos niños. Una masacre en medio del proceso de paz que se estaba dando en Guatemala. Una masacre... ...que rememoraba las masacres de 12 años antes... ...o 14 años antes... ...que Está estábamos en el proceso de trabajo con esta comunidad... ¿no? ...y un, un momento, cuatro meses después... Del, ...del ataque... ...empezó un conflicto... ...en la comunidad... ...porque uno del, el sector que eran los ocupas ilegales... ...los de Iscamán empezaron a decir la culpa de la masacre la tuvieron los retornados porque cuando vino el ejército ellos le hablaron, le hablaron a la gente de derechos humanos si le hubieran dado un café ¿no? unas galletas el ejército no se habría enojado y no habría pasado nada la culpa la tienen los que defienden los derechos humanos los retornados y los retornados empezaron a decir ah, ustedes son paramilitares Ustedes se aquí, pero son, en realidad son paramilitares puestos por el ejército para quebrar la resistencia de los refugiados. Y empezó a haber un, un conflicto. ¿no? Y empezamos a discutir qué hacemos frente a eso. Y una de las cosas que salió del grupo de promotores de salud con el que trabajábamos, bueno, ¿por qué se da esa fractura? ¿Por qué? Y, y empezamos a darnos cuenta de... ¿Cómo habían resistido la gente de Iscamán? ¿No? Que lo que había ahí eran dos lógicas de resistencia diferentes. Los de Iscamán, es decir, los ocupas, ¿cómo habían resistido 10 años en esa finca? ¿No? ¿Cómo? Cada vez que venía el ejército, agachando la cabeza y dándole un café para que el ejército se fuera y pudiera seguir con sus vidas. ¿No? En la psicología lo llamaríamos un afrontamiento indirecto. No confrontar con una manera de adaptarse a esa situación. ¿Y cómo habían confrontado, enfrentado la violencia a los refugiados? Defendiendo sus derechos, teniendo sus cinco puntos para negociar, organizándose, eh, denunciando al ejército. Sin eso no hubieran podido volver, se si hubieran quedado en México. Es decir, lo que, hay detrás, lo que había detrás de esas dos formas de dar sentido al hecho traumático eran también dos maneras diferentes de enfrentar la violencia. Una, si quieres, más indirecta, más adaptativa, ¿no? y otra más directa, más organizativa, más activa. Y parte del trabajo de reconstrucción fue que los de Iscamán, ¿no? los Ocupas, se fueran al barrio, a los barrios de los a contarles su historia cómo habían resistido que ellos no eran paramilitares cómo habían resistido y que los eh, refugiados se fueran a contar su historia a los de iscamán porque sólo así hubo posibilidad de poner, de desafiar por lo menos las fracturas de ese desgarro que se estaba dando en la comunidad ¿no? a veces hay cosas, creo que no son no hay fórmulas en términos de, del trabajo que hacemos pero sí hay maneras de tratar de desafiar, digamos, estas fracturas producidas por la violencia, ¿no? Y estas son digamos, algunas reflexiones basadas en experiencias en diferentes países sobre cómo eso puede ser una herramienta transformadora, ¿no? No para dejar las cosas en lo que fue, no una memoria que mira hacia atrás de lo que fue, sino una memoria que trae al presente lo que hemos vivido, ¿no? Es la diferencia con, trabajando con las mujeres entre lo que pasó... Y lo que me pasó, lo que nos pasó, esta inclusión de una dimensión subjetiva en esa historia me parece que es un elemento clave para tener una visión de...